Eh, si lo que he hablado ahora, lo, lo del tema de la ética, la estadística y todo eso, si, eh, primero una pregunta, si se, está, si se ha iniciado ya un proceso de intentar estudiar cómo se puede incorporar la ética, cómo se puede tomar la, la ética como una variable dentro de la estadística y segundo, si es algo que, como son las emociones que no se puede enumerar, no ¿cómo, cómo se pretende conseguir eso. Los primeros. A ver, ¿quién le responde? Bueno, la parte de medición claramente va por norma, pero sensorizar eh, con, con hardware eh, la reacción de tu cerebro en las personas para estimar y para predecir qué haríamos en determinadas circunstancias, cómo reaccionamos. Ante de determinados impactos, eso es lo que nos ha introducido José Luis, que prácticamente no hemos hablado porque el objetivo era otro. Así que sí hay técnica, hardware y metodología para medir esas sensaciones. Esa es una primera respuesta. La otra, en cuanto a la primera pregunta, no tengo muy claro si te ha entendido muy bien. Yo, por lo menos. Si ¿Sí, sí, sí, sí, se ha iniciado ya el proceso de, de, de tener en cuenta la ética para. Que yo, que yo sepa todo ello, ¿no? no sé si de hecho hay un reto legal, incluso en cuanto a legislación en ese tipo de casos. Eh, eh, eh, estaríamos metiéndonos realmente en la reflexión más antropológica de la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos. ¿no? Eh, hay, eh, hay muy pocas mesas que se estén metiendo. Lo que sí creo, a nivel personal, y, y pido permiso a mis compañeros porque no hemos hablado de esto, es que por ahí hay una ventaja competitiva sostenible. Porque fijaros que ha salido muchas veces la palabra ventaja competitiva, pero pocas veces le podemos poner el segundo apellido, sostenible. El problema que tenemos ahora es que casi nada se sostiene. No hay mesetas para disfrutar del esfuerzo. ¿Eh? Antes las empresas encontrábamos mesetas y disfrutábamos del esfuerzo. Ahora es pico, valle, pico, valle, pico, valle. ¿Eh? Este... ...y por eso es tan importante los datos, porque claro, hay que coger el máximo de picos posible, porque cada vez que vamos al valle, ya sabéis lo que significa. ¿Eh? ¿Eh? Y entonces, como han dicho lo del pico pala, que me encantó, o lo del plomo dato, que también me encantó, ¿eh? pero teniendo en cuenta que pues no hay ningún problema, o sea que... ¿Eh? O... Ahí hay un punto, y por eso creo que es bueno... Bueno, pues que nos demos un bañito aquí, los que estamos, en la Universidad Francisco Vitoria, esto tenemos claro desde hace 25 años. Ahora empieza, empieza a estar de moda, pero aquí esto lo tenemos desde hace 25 años. Otra cosa es que no siempre se puede transpirar la ética, ¿no? Pero no la, no, no la abandonemos, no, no la abandonemos. Y luego, hombre, si algún día la ciencia sigue, sigue, sigue avanzando tanto, tanto, tanto, que el médico no hace falta porque me opera el robot con más precisión, pues tendremos otro problema, eh, otro problema. Eh, ya lo sabéis. Eh. Eh, hay un eh, ordenador de IBM que por primera vez ganó al campeonato del mundo de ajedrez al ordenador que quedó campeón del mundo del ajedrez con el jugador campeón del mundo del ajedrez. Eh, quiero decir con esto que perdimos la carrera los humanos. Ya ningún campeón del mundo podrá ganar al campeón del mundo del campeón del mundo del campeón del mundo porque ya van tres máquinas. Tendremos otro problema. ¿Eh? Y, y, y, y, lamentablemente, o oh, gracias a Dios, eh, como queráis la frase, pues ahí tenemos unas dudas que nos pueden ayudar a encontrar, si me permitís, oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo de mi negocio. Que esa gente tenga ese amor a mi marca porque soy capaz de generar esto. Eh, bueno, pues igual que hablamos de empresas que manejan el precio justo y no es trujan la cadena de valor ¿eh? y mantienen el precio justo desde origen ¿eh? y entonces pues, las naranjas de Valencia no se ponen en huelga y se caen al suelo porque vienen de Sudáfrica, pues, eh, es que este es eh, el mundo marketing que si, si estuviéramos en clase juntos, pues os diríamos que marketing es tan sencillo como mercado en movimiento y como ahora el movimiento es a una velocidad de avión, pues el... Muy difícil. Por eso la estadística cada día es más, más y más importante, sin ninguna duda. Me gustaría añadir una cosa. Eh, nosotros estamos colaborando con una empresa que, eh, para todo lo que tú estás comentando, lo primero que hay que hacer es aprender. ¿vale? Yo estoy trabajando con una empresa en la que va a haber una persona que va a ir en moto, va a dar la vuelta al mundo y va a estar totalmente sensorizada. O sea, desde los guantes van a tener sensores en los guantes para, para poder medir el sudor. En, en, por todo su cuerpo, por la cabeza. De modo que esta persona va a pasar por zonas muy frías, zonas menos frías, pero va a estar sensualizada. Y se va a poder medir, cuando, hablando de neurociencia, cuando esa persona eh, se encuentra bajo situación de estrés, algo complicado, si empieza a sudar o sobretranspira o no, o se le congela, se le congela el sudor, qué es lo que sucede. ¿no? Entonces, todavía estamos en el proceso de aprender de, de, de la relación entre los hechos físicos y los hechos psicológicos para que los podamos ambos cuantificar y poder medir un poco eso estamos en la parte de observación todavía no pero eso ya está ahí ¿eh? Eh, nada ignacio que tu proyecto o sea el de la moto o sea con qué fin o sea qué fin tiene eso de medir el, el sudor y en plan los sensores de, de la persona es un proyecto mío es un proyecto de una empresa casamente oh, sí, de, de la empresa con pero. la que con la que colaboramos y es, un, y, es una, y es una empresa de las de eh, psicomarketing, ¿no? básicamente. Y lo que estamos, eh, el objetivo es poder relacionar situaciones físicas que no las estamos midiendo muy bien con situaciones reales que están pasando, que puedas relacionar ambos mundos, ¿no? la parte emocional de que estoy sudando eh, porque estoy muy nervioso ante una situación de un peligro, casi me caigo por un, por un barranco, eso mismo, no sé si seguro que mis pulsaciones suben, seguro que me da la ayuda a tope, pero hay que cuantificarlo mucho más para sacar modelos que luego nos permitan utilizarlos. ¿no? Y por curiosidad, el precio de, de todo eso, ¿cuánto es en total más o menos? Porque supongo que todos los proyectos estos de estadística y demás deben tener un precio elevado. Bueno, este señor lo que hace es que en la moto que tiene va transmitiendo los, los datos vía satélite en tiempo real. No es un proyecto muy caro. Eso no es nada caro hoy en día. Y normalmente los, o sea, va a todos, ¿eh? Los proyectos de esto de estadística y demás, ¿son caros o no? O sea, ¿se puede hacer a lo mejor con 500 euros nada más o no? Vaya. Pero, no, pero, por ejemplo... No hay un concepto que ha salido muchas veces antes que es la rentabilidad de la inversión. Entonces, a lo mejor el ROI, ¿vale? Entonces, da exactamente igual que sean 500 euros y luego al final voy a sacar una rentabilidad altísima. ¿Vale? Eh, o por el contrario, si he metido 80.000 euros en hacer esto, pero al final la rentabilidad ha sido muy pequeña, pues me da igual el coste. ¿no? O sea, el ROI es la cantidad, es lo que tienes que tener en la cabeza. Resolver grandes problemas al menor coste posible. Ese es un poco el asunto. ¿Y cuánto suelen durar? plan, todos estos estudios y demás. Uno, un, por ejemplo, uno grande. Un, un proyecto grande. Supongo que sabéis que, por ejemplo, el Barcelona Fútbol Club tiene completamente procesados a todos sus jugadores y en consecuencia les hace una dieta individual y saben perfectamente en qué momento del partido de fútbol se está agotando la masa muscular de ese jugador. Yo es que y, soy y, del Madrid, pues no, Entonces, me, no tengo ni idea. Me, me, <risa> Me, me, parece, me parece bien que me hagas caso y pongas la emoción, pero dicho, di, dicho esto, dicho esto si sí te digo que en función de eso puedo tomar la decisión de decir, bueno, voy a mantener ese jugador, pero realmente te están di a ver, esto es lo que os decían, fue Ignacio, insisto, el, el último Ignacio. Que dijo, cuidado, no olvidéis comprender en dónde estoy, qué negocio estoy. Es decir, la última decisión la toma en este caso el directivo, que serías tú, que sería el entrenador. ¿no? Dice, pero, pues yo no le voy a sacar. Bueno, pues no le saques. Pero el técnico, en este caso, para entendernos, verdad, que tienes al lado te dice, lo que tú quieras, pero los 10 próximos minutos este jugador va a rendirte al 67,3%. O sea, esto es como te va a rendir. Que lo sepas, luego tú toma la decisión. Esto, Imagínate que en vez de un jugador, y me perdonas por la comparación, es un bote de mermelada de naranja que no está rindiendo ya lo que tiene que rendir pues porque se ha agotado su proceso de ciclo de vida en el mercado. Por ¿no? ejemplo, siguiendo esa línea deportiva, la, la NBA ha cambiado después de usar datos. Ahora hay más jugadores enchufando más triples que antes. Sí. ¿Y eso? Bien traído. Por, por el uso... No, no, es que, es que, no, es es que ha cambiado por, el juego. por pues. ese uso... De la sí, sí, muy bien traído. El uso de la estadística repercute en el jugador, el jugador re recibe recomendaciones y mete más triples que hace tres años. Sí, es más. Sí, eh, eh, muchísimas gracias. Ese ejemplo es buenísimo. Tienes y lo puedes buscar, digo puedes porque está él interpelando, pero por supuesto me dirijo a todo foro. Eh, bueno, si puedes, el foro Puedes, puedes, puedes, y puedes ver cómo ha evolucionado. Es magnífico lo que te acaba de contar David, cómo ha evolucionado. El saldo medio de puntos por partido pasando de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva, la NBA. Y por tanto, más espectáculo, porque a la gente le gusta ver goles o ver cestos, para entendernos. O sea, es muy bonito ver a dos mm, torres eh, marcándose una a otro, pero es mucho más bonito, obviamente, ver un escenario de ciento y pico puntos. Esto es mucho más bonito. Bueno, pues Lo esto bueno. ha sido gracias a los datos de la estadística que, como os decía, pues desde la primera intervención magnífica de, de Ignacio a la última del otro Ignacio. ¿no? O sea, es esto. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar. Y por tanto, a lo mejor extiendes est que el público de la NBA no se vaya de los estadios y sigan los estadios, porque a lo mejor se aburrían ya de ese tipo de espectáculo. Hasta eso puedes llegar. Está cambiándolo, no te quepa ninguna duda. Está cambiándolo, ¿no? pero eso no te quepa ninguna duda. Pero en vez de decir, en vez de decir la estadística que suena, que suena verdad como... ¿eh? La gestión de los datos me permite tomas de decisión mucho más acertadas. Cuando yo tenía tu edad, a mí, cuando venía un directivo, pues como David o como Ignacio, me decían, te van a pagar por tomar decisiones. Esto es lo que me decían. Y luego me decían, si además aciertas, espectacular, José Luis. Esto es lo que me decían a mí hace 40 años. ¿eh? Te lo prometo que me lo decían. ¿eh? A ti en cambio ahora no te van a decir eso, porque cuando nosotros publicábamos un anuncio en televisión, no teníamos ni idea del retorno del anuncio en televisión, nosotros gastábamos o invertíamos, coge la palabra que más os guste, metíamos el anuncio y hicimos, por ejemplo, os, os voy a hacer un recuerdo muy romántico de mi vida profesional, ¿Eh? cuando yo estaba en la editorial SM, nosotros hicimos el primer anuncio en una cadena de televisión de un libro infantil, el famoso barco de vapor que todo el mundo aquí ha leído. ¿Vale? fuimos los primeros en hacerlo. Si yo ahora pudiera tener acceso al papel, porque evidentemente no estaban los archivos digitalizados, de cómo tomábamos la decisión de si manteníamos el anuncio del barco de vapor en televisión, dices, bueno, lo vuestro era suicida, sin duda, o sea, literalmente suicida, pero no había otra forma de tomar la decisión. Era artística. A mí me parece que a esta hora... Lo ven los padres, que son los que tienen que comprar Fray Perico y burrico edición 3. Que todos los tenéis en casa. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Alguno más? ¿No? Bueno. Eh, pues me gustaría agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a los ponentes que hayan compartido con nosotros eh, su experiencia, su sabiduría, eh, toda esa trayectoria profesional que todos traen. Nuestro objetivo, vuelvo a decir, era que visualizaseis cómo el Data Science sirve para la toma de decisiones, pero no para cualquier decisión, habéis hablado de la ética para transformar el mundo en algo mejor. Ahora mismo, a pesar de que los datos recojan patrones, es muy difícil seguir patrones con la inmediatez del cambio. Pero esos datos nos van a ayudar a que podamos entender, que también podamos aprender, que lo ha dicho David. Hablabais del de conocimiento a nivel de medicina, se están utilizando algoritmos que lo que hacen es mezclar un montón de datos de casos para tener diagnósticos más precisos. Por lo tanto, sí que sirve para transformar el mundo, pero sirve también para salvar vidas, como ha dicho Ignacio. Simplemente quedaros con eso. Tú preguntabas acerca de eh, si se gana dinero, ¿no? Es decir, si costaba mucho los, estos proyectos. Claro que se gana dinero. ¿Por qué se gana dinero? Porque al final el hecho de tener información transformada en conocimiento te hace que tus decisiones sean más precisas, ¿vale? Lo que sí lanzo eh, ahí, un guante, para que sepáis de alguna forma en esa visualización de datos, meterle lo que se os está enseñando aquí, que tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la ética. Se pueden tomar muchas decisiones y muchas de ellas equivocadas, pero siempre tenemos que intentar tomar una decisión basada en transformar el mundo hacia un lugar mejor, que lo que lo estamos haciendo, porque si no nos lo vamos a cargar en dos días. Y tomar decisiones que tengan que ver con mirar ese bien común, ¿vale? Eso es complicado, complicado medirlo, pero por lo menos tenemos que pensarlo. No sabemos si las empresas lo están pensando ahora, pero vosotros estáis aquí para eso. Y no quiero decir nada más, eh, simplemente agradecer y muchas gracias por estar en la tercera edición. Y esperamos una cuarta.